Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Eraso. Como habíamos quedado el día de hoy, eh, tenía un interés de compartir con ustedes algunas ideas y el análisis de la situación económica y política del, del Perú. Les hablo como un ciudadano interesado la situación de nuestro país no tenemos ni, ni 18 días de un nuevo gobierno pero vemos que hay problemas problemas que van a afectar ¿no? la vida de todos ustedes y todos nosotros, los peruanos ¿no? los que vivimos en esta sociedad y que no somos aves de paso sino que somos personas que tenemos un imperativo de tipo político ¿no? respecto a los destinos de nuestro país. Es lamentable, ¿no es cierto?, que apenas iniciar un nuevo gobierno, estemos este, en una situación de casi confrontación permanente. Quiero explicarles este, la temática del día de hoy. Voy a hacer un resumen de lo que ha pasado esta semana, en primer lugar. Pasaré luego, digamos, a, a tocar tres temas que para mí son fundamentales y que definen la situación... En esta coyuntura. En primer lugar, el problema del alza del dólar. En segundo lugar, la, la, la situación del, del presidente Castillo, ¿no? porque se está hablando de una suerte de, de vacancia expresa que ha empezado ya a, a tramitarse en el Congreso. Y ustedes tienen que estar conscientes de ese asunto para que tomen sus decisiones, las mejores decisiones para ustedes y para su familia, ¿no? porque esa es la idea. Y yo hago esta, esta suerte de análisis, no es cierto, de, no, esto no son especulaciones, estas son eh, estudios, estudios que se hacen en universidades, esto se llama análisis multivariado, no es cierto, de situaciones políticas y económicas con escenarios múltiples. Y esto estaba más o menos, este, reseñado en una, tengo como tres obras, que, donde se explica esa metodología, ¿no? que bueno, se enseña en algunos doctorados, pero yo lo que quisiera es este transmitirle, digamos, fundamentalmente, los resultados de esos este, análisis, ¿no? que son análisis casi secretos, casi eh, destinados a una élite, y sobre todo a los que toman decisiones en un país. ¿no? Pero yo creo que es necesario este, trabajar esto, digamos, en un nivel mucho más amplio. ¿Por qué? Porque les conviene a ustedes ¿no? saber qué cosa es lo que va a pasar en este país. Y no es que yo sea este, un chamán, un brujo, ¿no? como alguna gente, de manera, eh, por desconocimiento, ¿no?, señala. Yo, como les he explicado muchas veces, he trabajado, trabajo toda mi vida en, en dos tres universidades, ¿no? Y ahora, ahora estoy, digamos, en este, una serie de proyectos, ¿no? Mi especialidad es proyecto de investigación. Yo soy este, economista, soy abogado, administro empresas, soy filósofo, ante todo, ¿no? Y ahora en esta oportunidad, digamos, este, le doy más tiempo a los estudios económicos porque creo que el problema del país está en esa área. ¿no? Los abogados no van a resolver los problemas del país con el perdón de mis colegas. ¿no? Este es un problema mucho más serio, de mucha envergadura. Y aquí los economistas son los que tienen que, en cierta medida, estudiar, tomar las decisiones, ejecutar, digamos, este, los análisis que se efectúen, ¿no? porque eso no puede quedar en universidad archivado Bueno, vayamos al punto. Esta semana ha este, estado dominada, ¿no? Por, fundamentalmente, la noticia del alza del precio del dólar respecto al sol. El alza de los productos alimenticios, ¿no? fundamentalmente la, el producto básico, de la canasta básica. ¿no? El otro tema es el, el tema del Banco Central de Reserva. Ustedes ¿no? tienen que entender que ese es el órgano más importante que hay en cualquier estado cualquier país de Occidente. El Banco Central de Reserva. El que controla el Banco Central de Reserva, es el que define la suerte de nosotros, de los 33 millones de, de, de peruanos. Y lo mismo, lo mismo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. El Banco Central de la Terrasera tiene mucho más poder que este, el presidente de la República. Si Castillo no lo sabe, se lo estoy diciendo. Más poder que el ministro de Economía y Finanzas. Tiene más poder que el Congreso. ¿No? ¿Por qué, este, está, Acá tengo la ley del Banco Central de la Terracera, los reglamentos pertinentes. Ellos, este, según nuestra Constitución, lo que existe, digamos, en todo, en todo, en todo Occidente, ¿no? tienen funciones esenciales ¿no? para la vida de todos nosotros. Si, si nosotros no entendemos esa, esa, esa, esa figura, digamos, este, no vamos este, a entender por qué tanta movida, por qué tanta este, tanta preocupación ¿no? por la ratificación de, de, de este caballero, este, Julio Velarte, ¿no? que ya ha, ha tenido cinco años como director más, más 15 años como presidente del banco. Es el amo y señor del banco. El directorio que está en el banco, que son otros seis este, miembros, son gente decorativa, ¿no? El que maneja el banco, el, el, el, el director de orquesta, ahí es Julio Berate. Y por eso que ustedes han visto en esta última semana que casi todos, ¿no es cierto?, los, los grupos económicos de poder, la gran prensa mediática, los opinólogos, los, hay según economistas ahí que salen a opinar en la televisión, no, este, señalan, ¿no? Que la causa de la alza del dólar es pues, como consecuencia de que no hay confianza y la confianza viene porque no se ha ratificado digamos al, al señor Julio Velarde que dicho sea de paso no es por criticar ni por el estilo no el señor Julio Velarde solamente dice en economía no es economista no es doctor en economía no es magíster no y acá hay un contrasentido no acá hay algo ilógico no se les pide a los ministros y funcionarios de este gobierno, del señor Pedro Castillo, que exhiban sus títulos, que exhiban su capacidad, su competencia, su expertise. ¿No? Con mucha razón, porque debe ser así, ¿no? No tiene que no solamente decir que sé, ¿no? También tiene que probarlo documentalmente, ¿no? Y los títulos, algunos menosprecian los títulos logrados. No, no, eso es una suerte de baremo, ¿ya? De medición de la capacidad de una persona que quiere manejar algún tipo de función pública. Y lamentablemente, pues, en tu, en tu Perú, la, la valla se la ponen así a determinada gente y a otra gente se la baja, ¿no? Como en el caso del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Donde la anterior ministra, la señorita María este, Alba, no solamente era bachiller, ¿no? Pero se le dio un cargo de tanta importancia, ¿no? Por razones políticas, ¿no? Porque ella, digamos, este, ella no era la ministra, ustedes saben, pues, que manejaba la economía del país durante la época en que estuvo Vizcarra, era el señor Velarde ¿no? como, como presidente del banco, ¿no? y él demostró su poder ¿no? cuando este, eh, eh, concertaron ¿no? la emisión de 60 mil millones de soles, ¿no? para, para favorecer a grupos económicos, ¿no? algo que nunca se ha visto en la historia republicana de ¿no? este, nuestro país, 60 mil millones de soles para la gran empresa y la mediana empresa, y algo les tocó, digamos, a la, a algo casi el, casi el 5 8% a, a las pequeñas empresas. Pero la, la gran tajada de, de esa medida la tomó este, a favor de estas grandes empresas. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿por qué el Banco Central de Reservas? No? El, el Banco Central de Reservas, digamos, tiene como, como, como fin, digamos, este, preservar, dice la, la Constitución y la Ley Orgánica, la estabilidad monetaria. Y para ello, digamos, ellos están obligados a regular la moneda, o sea, lo que se llama la oferta monetaria circulante, los soles, ¿no? Los, los soles, ¿qué hay esto ¿No? ¿Cuándo circula? Que es el, el dinero M1 este, en la jerga de los economistas, el dinero M2, o sea, lo que está en, la, en, la, en, la, en, la en las chequeras, en la cuenta corriente que, que, que tenemos en los bancos, y los otros, este, el otro cuasi dinero. Ustedes me dirán por qué es importante. Es importante porque, de acuerdo a la, a la mayor o menor este, impresión de billetes, este, suben los niveles de inflación en el país y, bueno, y por consecuencia, digamos, este, lo, suben el precio de los precios de, de, de los alimentos. Pero no solamente eso. Ese banco tiene como función regular el crédito en, el sistema, en todo el sistema financiero, ¿no? O sea, este, ¿y cómo maneja el crédito? A través de la tasa de interés. Por ejemplo, anteayer acaba de anunciar, digamos, este, va a aumentar en 0.5 el precio de referencia a la tasa de interés. Traducción, ¿Qué significa eso? Que le está pagando un poco más de intereses este, a, a los lo, lo que tienen cuenta de ahorros o a los que tienen cuentas, este, a plazo o a los que quieran tomar algún crédito. ¿Por qué? Porque en estos momentos este, hay, un, hay una, un peligro de, de un espiral inflacionario, provocado por ellos, provocado por el, los grupos económicos y provocado por el mismo Velarde. ¿no? Entonces está secando, digamos, la, está, está tratando de secar la economía para que la gente, en lugar de gastar, digamos, este, ahorre o, o compre bonos. Una tercera función que tiene este, este banco, o sea, el señor Velarde, es administrar las reservas internacionales, que creo que es la parte más importante ¿no? de sus funciones maneja más o menos un promedio de 70 mil, 80 .000 millones de dólares, ¿no? Eh, y eso lo utilizan, ¿para qué, no? Ah, eso es importante, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, para poder este, sostener nuestras importaciones, ¿no? Porque nosotros compramos carros, computadoras, teléfonos, ropa, ¿no? y eso lo tenemos que pagar en dólares. Y para pagar en dólares, no tenemos que tener divisas, y las divisas las maneja este, el Banco Central de Reserva. Si no, ten, si no tendríamos divisas, este, colapsaríamos, ¿no? Como colapsó, digamos, Venezuela. Es un problema, es un problema que, que tiene que ver con el manejo de la reserva internacional. Y eso, digamos, está asociado a una quinta función, ¿no? Cómo como, como se, como se administra, ¿no? Cómo se fija el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es la relación que hay entre, entre este dólar ¿no? y este sol. ¿no? ¿Cuántos soles me van a dar, digamos, por un dólar? En, en, en nuestro país o en cualquier parte del mundo, porque es lo mismo que se hace con los con el euro y con otras monedas internacionales. Pero la moneda dominante es esta, ¿no? Porque sobre esta, digamos, este, se, se, se rige todo el sistema este, monetario internacional. Sobre todo a partir del año de 1945, ¿no? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos ganan la guerra. Ganan la guerra. Y antes había patrón de oro, ¿no? O sea, uno, uno este, hacía sus intercambios, digamos, pagaba con oro, con plata, o con billetes que tenían el sustento, ¿no? En, en cualquier parte del mundo. Pero el, el año 45, como... Estados Unidos, que gana la guerra, se establece, se establece ¿no? un nuevo sistema monetario mundial. ¿no? Y es a partir de ahí donde han venido los problemas en, en el mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible darle el monopolio, ¿no es cierto?, de, de, de valor, de, de reserva, digamos, a una moneda, digamos, de un, de un Estado extranjero, como es este. En el principio, la, el, el acuerdo que hubo en el mundo, de, de todos los países signatarios, era de que uno podía cambiar, digamos, este, eh, el oro, este oro, uno podía cambiar oro. Oro, ¿no? 36 dólares y la onza. O sea, con 36 dólares que usted tenía le daban oro. Ese el acuerdo desde el año 45. 47, 48 se respetó. O sea, tú tenías dólar y podías cambiarlo por oro. 48, 50, el 60, 70, la, la, este, la, la guerra de, de Viena, el, el armamentismo, los déficits permanentes en la economía norteamericana, el presupuesto norteamericano. Entonces, el 14 de agosto de 1971 se produce una quiebra, un quiebra. Si hasta, si hasta el año 71 tú podías cambiar dólar por oro, los franceses comenzaron a hacer el problema. ¿no? Porque ellos le pedían a los americanos, este, ya no quiero tu billete, dame el oro. ¿no? Entonces, todos los estados comenzaron a pedirle, ya no querían billete, todo el mundo se deshacía de, los do, de, de este papel. Querían el oro. Y Estados Unidos no podíamos. No podía. Si, si entregaba, no, no podía porque no tenía todo el oro que, que presentaban estos, estos, estos billetes. Y segundo, si este, se entregaba todo el oro, digamos, este, se quedaba digamos, este, sin reserva, se quedaba este, prácticamente sin ningún tipo de, de protección financiera y económica. ¿no? Entonces, este, el año 71 de manera unilateral, el presidente Richard Nixon sale el 14 de agosto y da un mensaje al mundo, no dice señores, ante el pedido de, de, de que se restituyan la, el oro este que sustenta la moneda este, del dólar en forma temporal, digo, vamos a suspender ese intercambio, ¿no? No vamos a no vamos a cambiar este dólar por oro. Entonces, a partir de 71 esto ya no existe. Pero lo que existe es esto de acá. Esto se llama dinero fiat. ¿No? Es puro papel. No tiene ningún sustento en la producción de bienes y servicios y solamente lo que dice lo que dice acá, ¿no? en God, in, in we trust. ¿No? Confiamos en Dios. O sea, este papel existe, se mueve, se acepta solamente por una cuestión de confianza o de cuestión de fe. ¿No? Y ¿por qué? Porque además este, de eso, digamos, además de la fe, digamos, los americanos que pues, tienen sus ejércitos, ¿no? Y están en todo el mundo, o sea, imponen su poder militar, digamos, y pueden, digamos, a nivel mundial hacer, digamos, que ese papel sea de circulación forzosa y aceptada en todo el mundo. Pero esto está haciendo, está haciendo, digamos, este crisis también. ¿no? porque ahora se está, busca, se está tratando de, de terminar con ese sistema para crear otro sistema. ¿No? Donde ya no sea el dólar, ¿no es cierto?, la moneda de, de, cambio, de cambio mundial, sino sea otra moneda aceptada, digamos, este, por todos los países. ¿no? Algo, de, algo de eso está en lo, lo que se llaman los, los derechos especiales de giro, ¿no? o sea, una, una moneda que no pertenece, digamos, a los Estados Unidos, pero que tiene respaldo del Fondo Monetario. Ahora, ¿por qué les he hecho esta introducción? ¿Por qué es importante esto? Porque en estos últimos... Este, Meses, fundamentalmente, desde, el, desde la primera vuelta, desde el 10 de abril, nosotros teníamos un... un, un no teníamos mayores problemas en el, en el tipo de cambio, ¿no? Porque eso acá dice, ¿no? La constitución, que eso es responsabilidad del directorio. ¿Ya? O sea, de, de, de la situación de la, de la, del tipo de cambio, la moneda, las reservas, este, las finanzas, es responsabilidad. Y eso se basa en una, en una este, figura, ¿no? Esta constitución de, de Fujimori le, le dio autonomía, o sea, este, no responden ante nadie. Pueden, hacer, pueden, to, pueden tomar ellos las decisiones que deseen, que quieran, y nosotros tenemos que aceptarlo. Bueno, el problema es que si fueran buenas decisiones, quizás nuestra racionalidad convendría, ¿no? Y que está bien, pero no, se trata de un viejo, de un viejo esquema de, de, de, de la captura del poder, de las instituciones autónomas. Se creó, digamos, esa figura en Estados Unidos para que estas instituciones como el, el, la, el, la Reserva Federal, en el Perú, el Banco Central de Reserva, este, la, la SBS, la Suprema de de Seguro, o Sinermin, o Citel, estén controladas por los grupos económicos, que son los que designan ¿no? a los directores o a sus delegados. Y es una designación política, desde ustedes lo ven actualmente en la composición del directorio ¿no? de, del Banco Central de Reserva. ¿no? Cuatro de ellos fueron designados por Fuerza Popular a través de la señora Fujimori, y tres de ellos, digamos, en acuerdo con este, PPK, con grupos este, económicos. O sea, ese es el directorio que tenemos, y la cabeza de ellos es este, el señor Velarde. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, si hacemos un análisis de tipo contrafáctico, ustedes pónganse a pensar. Si no ganaba Castillo la presidencia, si ganaba este, Keiko Fujimori, no hubiese oído todo este tole, -tole que ha pasado, ¿no? de la incertidumbre, de la falta de confianza... Eh, de que hay riesgo país en el Perú. O sea, la situación hubiese caminado en abril, en mayo, en julio, y en agosto, digamos, no había ningún tipo de, de problemas. O sea, no habría alboroto en el Perú. Sencillamente bien, porque la, la señora Keiko le garantizaba a ellos, ¿no es cierto?, la misma situación de privilegio. Posiblemente el señor Velarde hubiese sido este, ratificado y se le, se le hubiese dado cinco años más de, en el cargo. O sea, ya tendría 25 prácticamente, ¿no? Y, y además de eso, ¿no? lo más importante, este, se le garantizaba a todas las corporaciones, a todas las empresas transnacionales, a todos los grandes este, grupos empresariales en el Perú, digamos, el manejo digamos de las reservas internacionales de la moneda en el Perú, digamos, este, a favor de ellos. Estaríamos este, en piloto automático, no como fue desde 1992 en que se produjo el golpe de estado del 5 de abril. Entonces, desde esa fecha estamos en piloto automático. ¿No? Porque ahí se varió, digamos, este, todo el, el esquema, todo el modelo económico en el Perú, y parte de ese modelo es el Banco Central de Reserva. ¿No? Y en estos momentos, ¿no? el presidente Castillo tiene en, sus manos, tiene en sus manos la decisión de ratificar por cinco años más al señor Estebel velarde y él está pidiendo como condición que, le, que, que también... Este, que Velarde ponga a los otros tres, ¿no? O sea, serían cuatro, cuatro contra tres, porque los otros tres los lo pone el, el legislativo. O sea, tendría el manejo nuevamente absoluto de, de, del banco, con cuatro este, directores, ¿no? Dirigidos, este, encorsetados, en el grupo de Velarde. Entonces, la, la pregunta ¿no? este, es muy simple, ¿no? Muy lógica, ¿no? Si Castigo permite eso, ¿no? Para mí este, el proyecto de Perú Libre estaría liquidado. ¿No? Todo, el, todo la Toda la intención de hacer algunas reformas, algunos cambios de proyecto estaría liquidado. Estaríamos en piloto automático hasta el año 2026, porque Castillo ni sus ministros, ninguno de los ministros podría hacer nada. Si sí que lo no tiene el visto bueno del, del señor Velarte. Este, no se podría hacer ningún proyecto de empresarial de parte del Estado, no se podría hacer ningún tipo de, de reforma. O sea, todo lo que ha dicho en su campaña el señor. Castillo, el señor Cerrón, y la Asamblea Constituyente, pues no tiene ningún sentido. ¿no? Es un engaño, muchachos, son fuegos artificiales. Acá hay ah, un señor de la economía en el Perú, si es que lo ratifican, seguirá siendo el señor Julio Velarde. Y todo seguirá igual, no pasará nada, como lo dije hace tres meses atrás. Entonces, este, la, la situación está en manos en este momento de Castillo. que según me dicen que tiene mucha presión, demasiada presión. Y acá entro al tema, ¿ya? ¿no? Porque es importante, es importante, digamos, señalarles el, el asunto del alza del dólar. ¿Por, por, por, ¿por, qué sube, ¿Por qué sube el dólar? ¿Cuál es la explicación? No, y acá voy a tratar de ser un poco simple. Les pido disculpas si es que si es que no puedo, digamos, este, precisar la, la temática porque es un tema muy técnico. ¿eh? Fíjense. En circunstancias normales, el, el dólar, como les explicaba, está anclado, digamos, a, a un tipo de cambio respecto a la, a, a la moneda de un país, a la moneda nacional, en el Perú. Hasta el día 10 de abril, más o menos que fue un día antes de la primera vuelta, el dólar estaba en un cambio de 3.6. No se había producido ningún tipo de, de reforma, no había nada, estamos solamente definiendo. El día 11, el día 11 de, de abril, sale la primera noticia, ¿no? La primera noticia es que, para mí, el 11 de abril se ha la suerte de Castillo y de Perú Libre. ¿Por qué? Porque no pudieron tener mayoría en el Congreso. Ni con sus aliados de juntos por el Perú, ni el Frente Amplio. Acá fue una estrategia trazada por grupos de conservadores de derecha neoliberales, ¿no? y ellos este, lograron tener este, mayoría en el Congreso. Entonces, para mí, de esa fecha le decía, ¿no? les lo he explicado en varias intervenciones, que el proyecto estaba liquidado. Que lamentablemente todo pasa por, por el Congreso. ¿no? Quieres alguna ley, quieres alguna empresa pública, tienes que tener este, permiso del Congreso. Porque eso, esa fue, digamos, este, la cadena, ¿no? el candado que puso este, la Constitución Fujimorista. ¿Para qué? Para minimizar ¿no, cierto? Este, el, el rol económico o llamado este, empresarial del Estado. Y eso lo, lo, lo señala claramente la, la Constitución. ¿no? Dice el artículo 60, solo, solo autorizada por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Dice, ¿y solamente en qué casos? Dice, por alto interés público. No dice por interés público, sino que sea, dice muy alto. ¿no? O dice, de manifiesta conveniencia nacional. ¿Ya? ¿Y quién es el que califica? ¿Quién es el que dice que es alto interés público? ¿Quién dice que es manifiesta conveniencia? No el presidente de la República, no el ministro de Economía y Finanzas. Eso lo dice el Congreso. 66 votos. Entonces el proyecto, el proyecto está liquidado, este, de Castillo, de Perú. No tienen esa posibilidad. Por eso que la, la clave de todo este tinglado, digamos, estaba en la restitución de la Constitución de 1979. No porque sea una panacea, sea la mejor Constitución del mundo, sino por una razón estratégica de derecho, de derecho, ¿no? Y, sobre todo, de lo que se llama la eficacia de los contratos de ley celebrada con, los, con las grandes corporaciones. Bueno, ni Cerrón, ni Bermejo, ni Castillo, ¿lo entendieron lo comprendieron? o comprendieron? Bueno, entienden, no tienen tampoco por qué saberlo, porque es su alta cirugía no jurídica, es mucha especialización. y Además, ellos tienen otros proyectos ¿no? que, que son evidentes. ¿no? que son distintos a los que los tienen la mayoría de peruanos este, que quieren un, una sociedad democrática, un país democrático, ¿no es cierto?, con justicia, con igualdad, con derechos humanos, con libertades públicas, con democracia. Entonces, este, esa elección de, de Congreso, para mí, el 11 de abril estaba decidida. O sea, políticamente eso lo sabía este, la CIA, lo sabía el FBI, lo sabía el presidente de Estados Unidos, lo sabían todas las grandes corporaciones internacionales, que en Perú, y en Perú, no pasa nada luego del 11 de abril. Esos son los intereses transnacionales, no se confundan, son los intereses transnacionales. Pero al lado de los intereses transnacionales, hay intereses, ¿no es cierto?, de las empresas nacionales, de, de las oligarquías financieras, de los banqueros nacionales, de las corporaciones nacionales. Ellos sí, ellos sí tendrían tendrían algún problema, no, este, tendrían algún prejuicio este, mínimo. Se afectaría su privilegio, sí, pero de, de, de una mínima manera. ¿Por qué? Porque ellos, con esa constitución actual, la, de, este, la Fujimonte Sinista, tienen amplia libertad para saquear el Perú. Ya pueden hacer lo que quieran en el Perú. Eso no le interesa mucho a los este, norteamericanos y a las grandes corporaciones, porque a ellos les interesa que le paguen la deuda externa en forma religiosa, como la están paga, pagando, la pagó Vizcarra, Sagaste y Cuchín, que la está pagando este Castillo ahora con Franke, que es el. Ese nuevo administrador, ¿no es cierto? En Granada no es un ministro de Economía, es un administrador de, la, de, este, de los préstamos, de la deuda externa que las grandes corporaciones tienen y ahora le va a pagar religiosamente en el presupuesto es la deuda externa. Y yo no digo que no paguen, ¿eh? este, sino que es otro tratamiento, ¿no es cierto? Es, son administradores de la crisis económica y por eso no van a hacer nada en estos cinco años. Si es que llega. Y no es que sea pesimista, sino te estoy este, acá este, hablando sobre datos. A la gente le, le incomoda, ¿no es cierto?, que hable de estas cosas. Pero mi deber es decir, la verdad, yo no estoy haciendo proselitismo, no estoy adoctrinando a nadie, este, no soy candidato a nada, tampoco me interesa, algunos me dicen que, que sea asesor del castigo, jamás en la vida. Pues. Porque yo he sido asesor este, en la Contraloría General de la República cuando tenía 25 años. Sé cómo es en la CBS también he sido asesor, sé cómo, cómo es el monstruo por dentro. ¿No? Y me fui, y me fui sencillamente, porque... yo no podía convalidar pues, una serie de, de prácticas corruptas, ¿no? Eh, me, me pregunto, señores, este, si este, me están escuchando, por favor, porque me dicen que no, tengan la amabilidad de decirme. ¿Se escucha claro? Sí se oye, perfecto. Entonces continúo. Estoy analizando ¿no? este, esto, lo del alza del dólar. Entonces, bueno, ¿no? este, si Keiko este, salía elegido, no había ningún problema, no tendríamos este, esta situación. Entonces, el problema eh, comienza, digamos, a partir del, del 11 de abril. ¿no? Comienzan los tambores de guerra, ¿no? de los que se van a perjudicar, quiénes son los que se van a perjudicar, ¿no es cierto? La gran prensa, digamos, este, el cártel de la gran prensa, ¿no? Que es concentrada, que recibe más o menos, recibe 400 millones de soles todos los años de todos los gobiernos. Eso, eso es lo que llaman este, los periodistas, mis colega, la mermelada, digamos. ¿No? Para que no critiquen al gobernante, ¿no? Para que le digan que todo está bien. O sea, ese es el, el cupo que tienen que pagar 400, 350 millones de dólares. Se perjudican, ¿quiénes se perjudican? Este, las empresas este, nacionales. ¿no? Eh, entonces ¿por qué? porque no van a tener el manejo del, del banco central de reserva, pues, si es que castigo continúa, si castigo no continúa si nombran a otro entonces, comienzan a hacer un, lo que se llama este, un, una corrida financiera, un pánico financiero en el Perú y, y comienzan antes de la segunda vuelta con el cuco del comunismo ya toda la historia que ustedes la conocen y luego ya cuando se produce la, la segunda vuelta en el 6 o 7 de junio ya se... se hay un ganador este, probable, que es Castillo, la situación empeora. Y, y, y esto se complica, ¿no?, por el otro factor. Acá se han cruzado, ¿no?, se han cruzado este, cuatro factores fundamentales. El primer factor es este, el, el, el problema de lo que llaman, este, a, algunos este, incertidumbres. No hay confianza, ¿no?, con Castillo, no hay confianza, con el Cerrón, el Cerrón no manipula. Ya hablan tontería y media, ¿no es cierto? Este, entonces, el, el, el ciclo del pánico financiero, digamos, es conocido en, en finanzas, ¿no?, es conocido en finanzas, eso está escrito acá, para los que me han pedido un libro sobre eso. Tienen este libro de... son más de 1500 hojas. Yo, acá está, no sé si se ve bien. Entonces, el ciclo del, el ciclo de la, del pánico financiero de la Corrida es, es, es, es conocidísimo, ¿no? Es como, este, es como en el caso, vean, se acuerdan ustedes de la película de vaqueros, no? la estampida de los búfalos, ¿no? o de las vacas ahí que están este, siendo este, arreadas por, este, por los vaqueros ¿no? Ustedes han visto, no este, cuando lo, lo, los indios querían este, querían este, llevarse el ganado, robar el ganado, lo que hacen es provocar una estampida. ¿Cómo provocan? Cómo ¿Con, ¿Con disparos o con dinamita? Entonces ahí se produce la estampida, lo salen los búfalos y se van pues, del lugar en, en, en que están, y empieza, digamos, una corrida que es imparable. Algo, algo similar a esto se produce, digamos, en el mundo financiero, ¿no? De la situación del, el inicial, el punto uno, el dólar estable, digamos, el, el, estamos hablando del 6 de abril, 7 de abril, pasamos a una segunda, digamos, situación, ¿no?, en la cual la gran prensa sale, digamos, la radio, la televisión, ¿no es cierto?, este, con una encuesta de, de Ixos a señalar, ¿no?, de que no hay confianza, no hay confianza en el nuevo gobierno, es inexperto, es este, una persona que no tiene conocimientos, entonces, eso rebota en la televisión, rebota en la radio, rebota en la portada de los diarios, y se, genera, se va generando, digamos, una, un rumor, se va generando una este, situación de, de eh, quiebra de la credibilidad, se llame eso, ¿no? Porque es una crisis de expectativas, es un mecanismo psicológico que tenemos todos los seres humanos. Cuando vemos que viene un rumor, cuando lo vamos aumentando, va creciendo como una bola de nieve, pero siempre hay un estímulo anterior, ¿no? O sea, acá el factor de incertidumbre es castigo y su nuevo gobierno. Entonces, en ese, punto, en ese punto, esto se puede parar. ¿no? Y la pregunta que uno se hace ¿no? ¿cómo se para una corrida financiera? ¿Cómo se, cómo, cómo se para, digamos, un, un, una estampida así financiera? No con, no, no con mensajes a la nación. ¿ya? No se, no se, no se, no eso no se detiene con llamados a la conciencia, a la cultura, a la racionalidad del ser humano. Hay mucha gente que está equivocando. No es así, no se para con oraciones. Porque el capitalista, el inversionista no tiene conciencia, no tiene algo. Eso se para, ¿saben con qué? Los que, los que conocemos ese asunto se para con dinero. Con plata. Efectiva, con y sonante. No con promesas, no con cheques, no con... No con... Vales, no con pagarés, Con dinero, así. Sucio y cochino billete. ¿Quién tiene ese dinero en el perú? ¿Quién tiene el dinero así a... a en cantidades, pues... Millonarias. no lo tiene el presidente de la república no lo tiene el ministro de economía no lo tiene fiscal de la nación eso lo tiene este, el señor Velardo ya el señor Velardo pudo fácilmente, digamos, este, en abril empezar a parar, digamos esta, este, este pánico financiero porque todo economista sabe, en, en una crisis de expectativas que es un mercado, que es un mecanismo psicológico lo único que tiene que dar uno al, al, al ciudadano, al que tiene una cuenta de ahorro una cuenta corriente, es darle seguridad confianza eso no, eso no se lo va a dar con un comunicado. Eso opera de esta manera: ¿no? el Banco Central de Reserva, el señor Sebelard, delibera parte de las reservas e introduce, incrementa lo que se llama la oferta monetaria de dólares en todo el sistema bancario, en todas las casas de cambios, en todos los que tengan que ver con transacciones en dólares. Entonces, si el ciudadano va a ver que están, están pagando, están cambiando, hay dólares para todo, te vas de viaje, quieres, quieres comprar, no pasa nada, ahí se, ahí se mata, ahí se corta el pánico financiero. ¿Pero qué hizo Velarde? ¿Qué hizo el director del banco? No actuó con la rapidez que debía actuar. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿por qué no actuó? Porque estaba pendiente, pues, la segunda causa, ¿no? La segunda causa es que se cruzó, pues, se cruzó, la elección de, de, de Castillo se cruza, ¿no es cierto?, con la ratificación del señor Velarde por cinco años más. Entonces se comienza a utilizar como un mecanismo, ¿no es cierto?, de presión. al presidente. Y para eso utilizan, digamos, a Franke. Franke es un economista, es pues un profesor de la Católica de la izquierda troquista, todos todos este, más o menos conocen su... ha sido un funcionario del, del Banco Mundial, conoce al monstruo, ha trabajado con el Banco Mundial, ha, ha trabajado con la, la señora Osuna Villarán. Entonces, como el señor ya tiene la aureola, la ¿no? Efectuada, creada por su marketing, ¿no es cierto?, de que es el mejor banquero del mundo, lo que no es cierto. Es este, Franke, es el factor de presión, ¿no es cierto? hacia ese Castillo para que lo ratifique. ya o sea, le presento un combo, ¿no? Soy yo, Franque, más este Velarde, más este, la señora de la SBS. Ah, y le pone otra condición, este, el, el señor Velarde, ¿no? Ah, pero no solamente soy yo, ¿eh, presidente, yo, no solamente me hace cinco años en la presidencia, también quiero que me designes a estos tres, estos tres nombres que te voy a dar. O sea, tres mayores son cuatro. Tú. Congreso que nombre a los otros tres bastante, pero yo tengo los cuatro y se acabó el asunto. Entonces, ese es el problema que hay hasta estos momentos en el Perú, desde el 6 de abril. Entonces, por eso, por eso es que, ustedes se dan cuenta, ¿no? cuando, cuando eh, Velarde va a hablar con Castillo, eh, la, el, el dólar para, no se estabiliza. Porque previamente Velarde manda, manda vender dólares. Cuando Velarde regresa a sus oficinas de BCR, ¿no es cierto? Y Castillo no lo llama, entonces el dólar comienza a subir. O sea, es un sub baja, no, es un sub baja. ¿no? Es un elemento de precio. Y eso se puede ver este, claramente con, con la, el volumen y la cronología de compra, ¿no es cierto? De, de redes porque... Eh, reservas este, vendidas, digamos, por el, por el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación en estos momentos? La situación es de, de, de incertidumbre para Velarde, porque Velarde no, no tiene la promesa de que vaya a ser de este ratificado por Castillo. No. Y algunos creen, ¿no? Que, algunos creen que, que, que Cerrón lo está utilizando, digamos, este, está, está este, dilatando, ¿no es cierto?, la, eh, la respuesta del no a.. a a de para usarlo ¿no? en, todo este, en todos estos meses. Y yo, yo sigo testigo en una reunión con Castillo. ¿Cuál era más o menos este, la idea que tenían ¿no, cierto? respecto al, al cambio de o sea, que A mí no pueden decirme que no, yo he yo escuchado y yo he visto cómo ha sido la del asunto. Entonces, este... Error, pues. Porque ellos hubiesen parado toda esta corrida, esta corrida financiera, todo este problema de, de que lo ratifico, no más ratifico, la sube y baja de do, del dólar, si tranquilamente hubiesen este. Este día, 7, 8, 9 de junio, este, este, el señor Castillo este, mandaba un Twitter o una, una declaración que él está pensando en renovar el directorio del Banco Central de Rey Punto y se acabó. Se, acaba, se acababa toda la especulación respecto a Abelardo. Y además, ¿por qué? Porque ya se le habían acabado las balas a todos los grupos económicos, porque sostener este pánico financiero desde abril, mayo, junio, tres meses, pues es... no es estratégico. Entonces, gran error de Castillo de no haber dicho al día siguiente de la elección, de la segunda vuelta, de que iba a renovar el democráticamente, ¿no? Además, porque corresponde a una, a una, a una república. En una república nadie es indispensable, ni el presidente de la república. Menos, pues, un presidente de de reserva ¿no? Pero esto lo han estado amarrando de tal manera... Que saben ellos, saben lo saben, de la importancia de controlar el Banco Central de Reserva. No les interesa a los ministros. Porque los ministros en cualquier momento pueden ser, pueden ser el señor Franckes puede ser censurado en cualquier momento por la, por la bancada que tienen en el Congreso. Tienen 79 votos, se pueden tumbar a cualquier ministro. Pero no pueden tumbarse a un presidente del Banco Central de Reserva. Es inamovible durante cinco años. Ahí no hay censura, ahí no hay interpretación a, a un presidente del Banco Ni a ningún director, salvo que hay causales de remoción expresas ¿no? que están en la ley orgánica y en la Constitución. ¿Cuánto está graves infracciones graves? Entonces, entonces, el factor velarde, digamos, es el, el, el, el segundo elemento, digamos, este, para que el dólar haya estado en esta situación de. ¿Cuál es la palabra? Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Pero acá hay una cosa que ustedes deben saber. Pues. Ya se agotó, ¿no es cierto?, el factor velarde, el factor del comunismo, por una sencilla razón ya el mercado ya digirió el mercado el mercado, estoy hablando de este, nacional, financiero ya ya pasó ya ese cuento ¿no? y solamente hay alguna resistencia en, en algunos este, ciudadanos digamos por su falta de conocimiento este, creen ellos que es el diluvio no, acá no va a pasar nada señores yo he dado un pronóstico de que el dólar va a bajar dentro de unas semanas el dólar se va a estabilizar porque en Estados Unidos y en, este, en el mundo los grandes banqueros de banca internacional saben perfectamente bien que en el Perú no va a haber ninguna revolución económica ni social. Todo va a seguir en la onda sagaste, para ser casi crudos. La onda sagaste. O sea, el banco de el fondo tiene a sus agentes ya colocados, en el Ministerio de Economía ya han colocado a cuatro, para ello suficiente tienen controlados los organismos reguladores. O sea, no hay problema. Y si así Castillo pusiera, ¿no es cierto?, este, a, a un caviar, otro caviar en, en el BCR en lugar de Velarde, la situación no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque el BCR se maneja en piloto automático. Es un banco muy fácil de manejar. Y les explicaba, ¿no?, a mis alumnos, ¿no es cierto? Miren, en una economía y mercado este, normal es que las empresas, los jugadores salgan al mercado a competir. Y compite si tú ganas, digamos, este, por eficiencia, por, por ser innovador. Por, por precios, ¿no? Tus costos son más bajos, tus precios son menores, o soy sea, Hay, hay este, siete o ocho, ocho estrategias, digamos, de ventajas competitivas, ¿no? Y eso, de deportes, de ¿sí sabes? Como tú puedes entrar a en un mercado, competir y ganar. Y el, el resto de empresas muere, pues. Entonces, el, el banco de reserva pregunta, ¿con quién compite? Con nadie, pues. Competirá el, el, el, los bancos privados, ¿no? El, el banco continental, el banco este, de crédito, interban, los otros bancos competirán. Entre ellos, aunque tampoco hay mucha competencia ahí, ¿no? Porque es un cártel, es un oligopolio ¿no? financiero donde todo está, digamos, concertado. O sea, ahí no hay libre competencia tampoco. Pero el caso del Banco Central Cervo, que es una entidad pública, digamos, tiene una, una posición de privilegio, no No tiene competencia con nadie, o sea, sus su productos no puede, no, no, no, son, este, no, son fabricados por ningún otro banco, no son ofrecidos por ningún otro banco, tiene la administración monopólica de las relaciones internacionales de 70 mil, 80 mil millones de dólares, regula el crédito, el crédito que van a utilizar los bancos, o sea, es un superbanco público, digamos, que está por encima de ellos, y donde solamente lo que tienes que hacer es sentarte, este, llamar al, al equipo de técnico que están en a unos NER que están detrás de, del escritorio ahí en el, en el BCR, para que hagan las proyecciones de, de acuerdo a, a 10 o 15 variables, digamos, económicas y sociales y políticas, y luego de eso decirle, no, bueno, al 31 de diciembre el, el PBI en el Perú, por ejemplo, va a crecer a 10%, o a 9%, que sea es la proyección. Las exportaciones serán más o menos 50 mil millones de dólares en este año 2021. La inflación, la inflación está rompiendo el rango meta, el rango meta es de 3%, estamos ahorita con un rango de inflación de 3.8%, al mes de agosto, llegaremos a, al mes de diciembre, 7-8% de inflación. ¿Ya? Sí, eso Es un, es un manejo que, este, en computadora que es fácil, no es, este, las tomas de decisiones también son rápidas. ahí. Y, y, cuando, y cuando quiere, este, el banco sale, compra divisas, vende divisas, este, imprime billetes, imprime eh, y este, se pone de acuerdo con el gobierno, con el, con el MES, digamos, para hacer la, la inserción, digamos, de, de moneda, como el caso, el caso de los 60 millones de dólares, para eso emite votos, o sea, mete 60 mil y lo, y lo saca a través de la emisión de bonos. ¿no? ¿Para qué? Para favorecer a grupos privados. O sea, es una, no es un manejo, pues, este competitivo, no es un manejo, digamos, este, altamente sofisticado como, quiere, como se quiere hacer creer, ¿no? que si el señor se va, se viene el diluvio. O sea, ¿por qué le digo que el dólar no va, no va, este, no va, este, este, no va a subir más de, de, de, de 4? Estaba 4.12, 4.13, el día que comenzó a bajar, está en 4.8 en estos momentos. Su tendencia, su tendencia va a, va a seguir en, en, a la baja. O sea, lo, los capitales especulativos este, ya salieron del país. O sea, esos capitales colombianos que están este, como vampiros en, en todos los países buscando, digamos, este... Provocación para ganar altos intereses, esos capitales, esos capitales, digamos, ya salieron, ya se fueron. Y la prueba fáctica, ¿no? Porque siempre hay una evidencia fáctica, ¿no es cierto? No se ha ido ninguna gran empresa en el Perú. Ningún banco se ha ido. No se ha ido ninguna gran minera. Toda la inversión extranjera directa, digamos, más o menos cerca de 30 mil millones de dólares que hay en el Perú, está tranquila, siguen ganando su plata, ¿no? y lo que se han ido son los grandes especuladores. Y, y los que han sido contagiados, que son algunos ciudadanos, ¿no es cierto?, que tienen sus, ahor sus ahorros en soles, no, y por una cuestión de, pre de, de previsión, de seguridad, ante el pánico, ante el miedo, ante el temor, han ido a cambiar sus soles por dólar. Y no tienen que el colchón, o lo han metido en una cuenta a, a plazo, aunque la mayoría lo han metido este, bajo el colchón, esperando que la situación se aclare. Entonces, si ya el mercado absorbió, si ya los agentes económicos han absorbido la información, la situación tiene que revertirse ahora. Ya, ¿y, por qué, ¿Y por qué les doy la seguridad al 100%? Fíjense. Dólar $360. Hasta ahí la cosa estaba en calma. Empieza, digamos, la estampida, el dólar asciende acá, a este punto, a 4, $4, $5, $4, $6. O sea, está en todo este trecho. Entonces, ustedes ven acá esta, este, este recuadro, este diferencial que está acá, ¿de acuerdo? Esta es la ganancia que han tenido los exportadores, que han tenido los especuladores. Y esto es lo que ha perdido la población. ¿Ya? Por el alza del tipo de cambio. Es, una, es un ataque netamente especulativo, que no, que no tiene base real en nuestro país. ¿Ya? ¿Quién, ¿Quién es responsable de esto? Y, y el congreso recién, o el presidente recién ha nombrado una comisión investigadora de por qué el dólar se ha subido de precio, por qué los alimentos suben de precio. La razón es bien simple, pues señores, han movido la curva de la, de, la, de, la, de la demanda, y han provocado el alza, es, es, es economía elemental. ¿Y había formas de, de parar eso? ¡Claro que sí! ¿Cómo se paraba eso? Fíjense Esto que para, para, para algunos es algo, algo, algo sofisticado, ¿no? Esto de acá es el punto de equilibrio 3.6 el precio del dólar Y día 5 o 6 de abril ¿Qué es lo que han hecho los especuladores? ¿Qué es lo que han hecho los especuladores? El, han movido, ¿no es cierto? El incremento de la, de la demanda, o sea, han movido, han movido, han movido la curva hacia arriba te han fijado un nuevo precio de 3,6 lo han puesto a 4,6, 4,10, 4,9, 4,09. O sea, han movido la curva de demanda, ¿no? De 1 a 2. Típica maniobra especulativa. ¿Qué cosa es lo que debió hacer el BCR? Mueves la curva de oferta, pues. Mueves la curva de oferta, la mueves hacia acá. ¿No? Y bajas el precio del dólar ¿no? de 4,9 hasta el nuevo punto. 3,8, 3,9. Y la puede seguir bajando hasta que va a llegar a su punto inicial que era de 3,6. Esta maniobra, o esta medida, no es maniobra, esta medida la debió tomar, digamos, el BCR En su vida de tiempo. No tiene ninguna justificación, ¿eh? No tiene ninguna justificación. ¿Por qué? Porque tenía 80 mil millones de dólares para hacer esa, ese movimiento de la, de la curva de, de la oferta monetaria. Y con eso paraba la... La corrida. Dejó que la... Dejó, ¿no es cierto? Que el pánico siguiera y compraba por pucho. No compraba 50, 100 millones, 150... Mientras los especuladores ganaban dinero. Entonces, la pregunta es ¿no, ¿por qué Castillo va a ratificar a un presidente y a un director tan ineficiente? Que en los momentos más difíciles para el Perú no ha, no ha tomado las medidas que, que debió tomar. Porque ahí es donde se conoce a un buen gerente. No cuando lo ha extendido ya porque por razones personales ha querido, digamos, este, que esto se hunda, que esto esté en una situación de de sí, choque, ¿no?, en, en, en, en dirección, en dirección, en dirección, digamos, de, de hundimiento. ¿no? Que es también de Castillo y de sarro, ¿no?, de creer ellos que van a utilizar a a, a este a Velarde, ¿no?, para sus intereses políticos, ¿no? Es un, es un doble juego, ¿no?, es un, una doble utilización. Velarde los utiliza a ellos y este, Castillo y Sarro creen que lo utilizan a Velarde. Pero están equivocados porque en ese juego lo que pierden somos nosotros, los peruanos, ¿no? Entonces, ustedes, cifras, ¿no?, Claras. lo que se han llenado de plata ahí son los, este, los bancos, se han llenado de plata los, los exportadores, que les ha llegado plata del cielo, ¿no? Un diferencial más o menos, este... Calculen exportaciones por 50 millones de dólares. ha recibido más de 3 mil millones de dólares, este... El cielo, por diferencia de cambio. ¿Y quiénes se han perjudicado? Ahí viene la, el regreso de la, la, la, la moneda, ¿no? Nos perjudicamos nosotros, ¿no es cierto? Los ciudadanos. Porque nosotros compramos alimentos. Y los alimentos se, se, se importan, ¿no? Antes, antes del 11 de junio, se importaban más o menos a, a 3.6. Ya tú te Para pagar un dólar, tú tenías que poner 3 soles con 60 centavos. Luego de eso, con el pánico financiero, tienes que poner 4 soles con 10 centavos por cada dólar. O sea, tienes que pagar con más soles por el mismo dólar. Entonces, se si benefician los exportadores, los dueños de esas industrias alimentarias, las grandes corporaciones, los bancos, los mineros, todos ellos que ganan mucha plata, y se perjudica el, el, el pueblo, que es el que tiene que pagar alimentos a un mayor precio. Por eso que subió el pollo, subió el precio del, del maíz. Eso no debió suceder. Por cinco razones. ¿eh? Uno, el pueblo tiene divisas, tiene reservas, 70.000, 80.000 mil millones de dólares. No es el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela, este, como uno no tenía ni, ni mil millones de dólares de reservas. O sea, no podía pagar pues, este, sus importaciones. Y por eso que ha tenido que devaluar, devaluar y devaluar su moneda. Porque no tiene cómo pagar las cosas que compra en el exterior. Nosotros no tenemos ese problema. O sea, por eso le digo que jamás el Perú va a ser como Venezuela. Tenemos 70,000 mil, 80 ,000 dólares como consecuencia de qué? De que tenemos reservas todavía. Y eso, si tuviéramos mejores contratos mineros... Si tuvimos mejores contratos con estas grandes corporaciones, no, no tendríamos el, también tendríamos el doble de, de, de divisas de reservas. Porque la otra parte se la llevan pues al exterior, ¿no? eh, La segunda razón. El, no ha, el, el riesgo país no ha caído. El pánico financiero no ha logrado este, quebrar las este, expectativas este, que tiene la gran banca internacional, que tiene lo que llaman las calificadores de, de riesgo, como Standard Poor y todas, Modis y todas estas. Esas son como una suerte de, de jurado en de un concurso, ¿no es cierto? Y dicen, ¿no? Este, el, el, al, al sol tiene 3.3, este, el, el peso chileno tiene 2.9, el, el, el peso argentino tiene 0.5, o sea, está, está por los suelos. El, el, el peso venezolano tiene 0.1, o sea que nadie le ha prestado. Entonces, esa calificación de riesgo sirve ¿para qué? Para tener préstamos internacionales. Para que la gran banca internacional nos, nos preste dinero al Perú. Pero no, no ha cambiado. Tenido, estamos con, el, el mismo, con, el, con la misma calificación. BBB. O sea, dice es la calificación. es AAA, A1, A, A, 1 A, A, B, C, C, hacia abajo. tengo una calificación de hace un año que no, no, no ha variado. Eh, eh, de Soto pues este, no sabe nada de estas cosas, ¿no? De Soto es un marquetero, no es economista, solamente ha estudiado este, dos años de letras en la Universidad Católica, hace todos sus estudios. O sea, el resto es pura, puro marketing. Porque son unos vendedores de humo se lo digo con toda claridad, no por ofenderlos, son vendedores de humo, señores. Tienen un gran equipo de, de marketing, pagan ahí en la televisión los public reportajes y aparecen pues como los mejores economistas del mundo, ¿no? Fíjense, o sea, bajo ningún punto de vista el, el, el, el, el dólar puede subir más porque la calificadora es de riesgo. Internacionales no nos han bajado la calificación, es decir, nosotros podemos, podemos ir a, a, a la banca internacional ofrecer 5 mil millones de dólares en bonos y nos lo van a dar. Pero eso, es, eso es negativo para el Perú. Así, así trabajaba Cuchinchi, así trabajaba Humala, así, trabaja, así trabajó Vizcarra. Nosotros estamos sobre, estamos mal económicamente. Pues no, no lo sentimos porque estamos, digamos, viviendo con préstamos internacionales, pero que se van a pagar el 2100, el, el 2200, ahora el 2300. O sea, lo van a pagar los, los, los, los tataranietos. No, porque ese, ese, eso se llama el palanqueo financiero, se llama eso, ¿no? O sea, tú, tú pateas la deuda para otras generaciones. Tú vives bien durante unos 80 años, el resto a ti no te interesa. Cuando te mueres, pateas la deuda. Y el negocio de, la, de los banqueros es, ¿qué cosa? Te refinancian la deuda, te cobran intereses, te lo suben y te lo pasan a 50, 60 años más. O sea, y en estos momentos, ¿no? Este, este, el señor este Castillo va a cometer pero no resubida, ¿no? Ya, este, ya, este... Frank y, loco, Frank y todos los de que están en economía lo han convencido para que en deuda del Perú van a emitir este bonos por mil millones de dólares. O sea, va a ser lo mismo que decía Vizcarra, lo no que hacía Zagasti. Porque es la misma modalidad, es el mismo equipo, es el mismo procedimiento. Porque de esa manera, de esa manera el Fondo Monetario y el Banco Mundial te tienen a ti con la economía intervenida. Y la clave ¿no? es no endeudarse con, con, con estas instituciones, porque no necesitamos endeudarnos. Nos endeudaríamos si tuviéramos una situación después de guerra, ¿no es cierto?, de una derrota así como Alemania en el año 45, ¿no? Fue el Perú en eh, este, la guerra con Chile en 1884, ¿no? pero ahora no necesitamos porque tenemos este, ahorros acá que se pueden multiplicar, sino que no se utilizan, sino que lo utilizan las grandes corporaciones en las AFP. Ahí hay dinero. O sea, no, no, no, no le estoy diciendo que confisque, que le quiten los ahorros, no, que interrogan. No, no, no. En lugar de este, estos señores de las AFP, de prestarle dinero a sus propios bancos, eh, propietarios al banco de crédito, a terceros, que le presten al gobierno peruano, que el gobierno peruano le garantiza con, con bonos internos. Pues, pasa nada, pero ¿para qué endeudarse con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial? Entonces yo no quiero este, ni un cargo público, les, les anticipo, señores, estoy hablando de mi, es mi racionalidad, les estoy explicando a ustedes. Sino que hay una, una, una sarta de idiotas ahí que no entienden lo que es la economía, y están, están digamos cegados, son fanáticos, que creen que, que el señor Velarde es el, la última pues, este, Coca-Cola del desierto. Y no es así señores, acá en el Perú hay más de 10.000 economistas, en el Perú tenemos más de 15 PhDs, doctores en economía, que saben inclusive más que yo pero que no lo llaman porque es una argolla, una argolla caviar, ¿no es cierto?, una argolla caviar de la Católica, de la Católica con la del Pacífico, entre ellos se eh, dan vueltas ahí en, en el Ministerio del en el PCR, en, en en SUNAT, es una argolla bien cerrada, tienen el poder ellos, porque no, no, el Partido Caviar no participa en las elecciones, pero coloca a los técnicos, y su modalidad, digamos, de penetrar, digamos, es metiéndose, digamos, este, mediante copamiento ante los los que deciden la economía del país, en este caso el ministro o el presidente. Y lo han logrado ocupar, digamos, a, a Castillo. Como Castillo no sabe economía, digamos. Eh, Castillo tiene que aceptar estas cosas, ¿no? Pero debería, este, Castillo, eh, llame a Dios a cuatro economistas del exterior que, que no le dan entrada acá, le cierran todo. ¿Por qué? Porque la, la acá tiene en, en la subversión, en Arequipa, en San Agustín, en Al Cusco en San Antonio este, de Abad del Cusco. Tiene economistas buenos, en la UNI tiene economistas buenos en Villarreal, San Marco es Trujillo, es Trujillo en la Universidad de Piura, Cajamarca, que es su tierra ahí tiene buenos economistas ¿no? entonces, este ese es el asunto ¿no? ya, la tercera razón ¿no? Eh, entonces, este, no estábamos como Alan en el, en el 85 este, el riesgo país eh, tampoco tenemos necesidad de imprimir billetes ¿no? como lo que hizo Alan en, en 1986 Alan ¿no? se el al 86 de imprimir billetes, ¿por qué? Porque los 12 apóstoles lo traicionaron. ¿Sale? Les dio dinero, les regaló dinero con lo armó, ¿no? con la promesa de que estos empresarios dijeron que vamos a hacer industria nacional en el Perú para no depender de las exportaciones. Y se lo comieron pues a, a García. ¿no? Y por eso García, en el año 87, el 28 de julio, este, dispuso la estabilización de toda la banca, ¡Ah, que venganza. Esa es la historia no contada de eso, ¿no? Y de ahí los, este, los banqueros y todo el poder económico entró a una. Una suerte de contrataque de venganza, digamos, y, y sacaron los capitales de afuera, pues se llevaron todas las reservas. ¿no? Pero no tenía reservas, no tenemos para pagar este para financiar el presupuesto público. Y la, la única idea es, este, desesperada de Alan fue comenzar el primer billete. ¿no? billete, billete, billete. Pero cuando tú imprimes muchos billetes, generas inflación. Un pan que cuesta un sol en 3-4 semanas ya va a costar 15-20 soles. Un pan. ¿Por qué? Porque el billete se emite sin respaldo, como es esta moneda que se emite en estos momentos. Eso, eso, eso es lo que le pasaría este, a Estados Unidos. ¿no? Este, si es que, si, si es que todos los, este, si es que todos los este, acreedores del mundo, ¿no? miren, si todos los acreedores del mundo, este, este dinero FIAC, los chinos que tienen cerca de 5 trillones de esta moneda como deuda pública, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene una deuda pública de 28 tri trillones de dólares, que no la puede pagar, es impagable. A le debe 5 trillones, lleva a los alemanes, lleva a los árabes, lleva a mi amigo Mundo. ¿Sabes cuánto es el presupuesto la, la, la, de, del Perú? Es este 0.25 trillones, o sea, menos de un trillón el presupuesto del Perú. Y la deuda pública norteamericana es 28 trillones. Comparen ustedes para que Es puro papel así esto. Esto tú no lo puedes, tienes que un millón de dólares de papel, no puedes decir un banco que te den oro, no te puede dar eso. Y si, y, si lo, y si todos los acreedores americanos fueran a, a, a hacer efectivo esta moneda, quebrarían a la economía norteamericana, pues, porque se llevarían todos los carros, serían dueños de todas las fábricas, de todos los fondos mutuos, de todo lo que hay en Estados Unidos. Por de eso que Estados Unidos este, tiene sus ejércitos para eso. Entonces, no estamos en la situación de García del año 86, pues. No, la, la oferta monetaria está, digamos, controlada, está regulada. Ya. Cuarto, en, en cuarto lugar... ¿Por qué? Porque en el Perú, en este, el 28 de julio, no había ninguna estatización, ninguna expropiación, no ha, no ha pasado nada. Todo está en piloto automático. ¿No? Y por lo tanto, se trata simplemente de, una gente, de un ataque especulativo que se ha cruzado con la ratificación del, del señor Velarde, con los intereses de los grupos económicos este, nacionales que no quieren perder, y sobre todo, ¿no? con los intereses de la gran prensa, porque ellos se iban a perder porque el gobierno ya no lo va a financiar, Castillo no lo va a financiar, y si, y si lo financia, pues, sería, pues, ya eso sería, pues, este, más que un subsidio. ¿no? Entonces, en Castillo están, ¿no? En Castillo y en Cerrón están. ¿no? Darle todavía a, a, a la gente que votó por ellos de esperanza. Si ratifican, ¿no es cierto?, a Velarde y a su directorio, porque es el directorio de Velarde, están muertos. Para mí están muertos desde, desde, desde el... Desde el Abril, en el cual perdieron el Congreso. Y me decían que es pesimista, que patatín, patatán. Pruebas. Ya pues están. La, el, este, eh, eh, la oposición o sea, otro, no se te y otro lo van a poner la mesa directiva, cuando como decimos, volver a la cabeza. Están todos. Es una mayoría cualidad dispuesta a todo No les interesa pasar por encima. No les interesa. Entonces, este, si esto es así, y además hay otra cosa más, que ustedes deben conocer, ¿no? La Fuerza Armada no se va a meter. Los Estados Unidos este, saben que Castillo no es ningún peligro para sus intereses, los chinos también lo saben, o sea, los dueños del Perú saben que no va a pasar nada, que eso de la estatización de la expropiación, eh, eh, fuegos artificiales Entonces ahí viene el, el segundo problema, el segundo tema final de esta, esta pequeña intervención. ¿no? La banda internacional sabe que Castillo no es ningún peligro. Los que sí están perjudicados, como dije, son los sectores nacionales, de este, la libertad financiera acá en el Perú. Y la derecha sabe, los conservadores saben que tienen el control del parlamento y lo tienen contra la pared a Castillo. A Cerro lo van a liquidar en, en intermedio. Y Castillo tiene que tomar decisiones. Pues. Ya esa mayoría este, del Congreso ya aprobó el nombramiento de dos comisiones. Están buscando la incapacidad moral, o sea, la causal, ¿no? 30 días. Inca incapacidad moral, y me parece que funciona legalmente en este caso, ¿no? por los días perdidos, los siete días perdidos de, de castigo, o sea, ¿no? donde despachó, qué cosa hizo del el 28 de julio hasta el 6 de agosto. Por ahí lo tienen. Y esa comisión, acuérdense, de mí? esa comisión va a dictaminar que ha habido infracción a la constitución, que el señor es un irresponsable y capacidad moral. Van a esperar solamente el momento. Con ese dictamen tienen los 87 votos para poder tomar ese, esa decisión salvo otros factores que no se los puedo decir directamente lo segundo el Congreso tiene otra comisión investigadora para todo el fraude electoral y esto lo van a, lo van a este, articular al problema del lavado de activos con la investigación que acaba de apertura el este, fiscal este, Vela ¿no? o sea, van a triangular ahí la, las causales Incapacidad moral. Como la incapacidad moral es un concepto de que va por la parte no de la locura del presidente, sino por la, por, la, por la falta de ética del presidente, tiene la causa. ¿Qué puede hacer este castillo? Acá no va a haber lucha armada, señores. Eso ¿no? No se lo digo con toda claridad. Acá, acá no va a haber una revolución sangrienta. Eso es mentira. Eso es falso. Miren, pues. La, la, la derrota de, de Aymar Guzmán estaba cantada. Aymar Guzmán copió mal ¿no es cierto? las estrategias de Mao Zedong. Las aplicó mal. Y la inteligencia y, toda la, este, y todo el ejército, que habían, ya tenían una experiencia digamos, de lucha contra la subversiva, en el año 65, cuando derrotaron, este, derrotaron o aniquilaron a la, a la guerrilla de, de la Puente Oceda, con intervención de los norteamericanos sabían cuáles, cuáles eran las este, consecuencias este, del inicio de la lucha armada en el del 18 de mayo de 1980 en Chucha. Ellos tenían conocimiento. Inicialmente Belagunde no sabía porque no tienen por qué comunicárselo, pero la inteligencia sí ya lo no sabía. ¿No? Y, este, y toda la estrategia de... El de, de Mel no es original, pues está acá. ¿no? Está acá, lo copió acá. Inclusive Mao Zedong este, también copia. ¿no? Acá dice, ¿no? guerra y política. La guerra es la continuación de la política. En este sentido, la guerra es política, y en sí una acción política. No ha habido jamás, desde los inicios antiguos, una guerra que no tuviese carácter político. Esto lo está, está copiando de Clausewitz, Clausewitz que es un cruceano de 1800, este, que escribe otro libro, no sobre la guerra. Sino que, vamos a hacer, pues, un tipo muy leído, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque... Aimele hizo todo lo contrario a lo que aconsejaba Mao Zedong, ¿no? En el desarrollo de lo que se llama la guerra popular. ¿no? Se dedicó a liquidar, a, a ejecutar, a fusilar a, a pobres campesinos, ¿no? Y acá dice, ¿no? Instrucciones instrucciones del, del alto mando, dice del Ejército Popular de Liberación de China, dice, sobre la, las tres reglas cardinales, de disciplina y las ocho advertencias. Dice, hay que hacer un profundo trabajo educativo. Yo quiero hablar las tres reglas cardinales. Las tres reglas cardinales son, dice, ¿no? Obedecer las órdenes en todas las acciones. Dice, no tomar a las masas ni una sola aguja, ni una sola hebra de él. O sea, no robarle sus perderencias. Y se deben entregar las, las cosas capturadas. Ocho advertencias. Hablar con cortesía, o sea, el guerrillero terrorista tenía que hablar con cortesía, pagar con un revés cuando se compre, devolver todas cosas solicitadas en préstamo, indemnizar en, por todo objeto dañado, no pegar ni injuriar a la gente, no pegar ni injuriar a la gente, fíjese, a los campesinos. No estropear los cultivos de los campesinos. No, no tomarse libertades con las mujeres, o sea, no, no violarlas. O sea, no maltratar a los prisioneros. Y acá está todo el desarrollo, ¿no? Una chispa puede ser de la pradera y todo lo que... La característica de la guerra revolucionaria en China, ¿no? ¿Cómo es que se plantea la guerra en China? Que había otros factores acá, pues era una guerra antiimperialista de liberación, porque los japoneses lo habían invadido. En el Perú no había esas cosas. No, en el Perú este, había lo que todos conocemos, ¿no? una, una alianza de terratenientes con capitalistas, este, grupos este, que, que oprimen a, a muchas personas, ¿no? campesinos, obreros, trabajadores. O sea, la realidad fue mal leída. Y, y además lo sabían, digamos, este, toda la gente inteligencia, las fuerzas armadas, las fuerzas operativas. Y por eso era previsible la derrota de Imael. En el año 90, cuando planteaba el equilibrio estratégico, acá en, en, se viene a Lima, deja. se viene del campo a, a, a la ciudad. Es, es, eso fue, y comienza con coches de bombas. Eso fue un cambio, digamos, en la estrategia guerrillera. porque demostraba que no había cumplido con lo que Mao Zedong señalan. La estrategia del campo de la ciudad significa que del campo la, la, la, las huestes este, guerrilleras asedian la ciudad y la toman por asalto. Mao Zedong en ningún momento dice que pierdan coches bombas y destruyen coches de bombas en la ciudad. Por eso que fracasó y tenía que fracasar. ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué, este les digo esto, no? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque muchos dicen que, que estoy, este, distorsionando las cosa no? Estoy distorsionando. Estoy tratando de hacer un análisis multivariado de datos políticos, económicos, sociales que lo hacemos en los grupos de política e investigación en San Marcos y en otros centros de investigación. Que eso se envía a gente, digamos, este, que toma decisiones políticas y económicas en, en el Perú y, en, y afuera. O sea, el inversionista que quiere poner pata, te dice, no, mapeame la situación del Perú. Planteame cuatro, cinco, seis escenarios posibles. ¿Debo o no debo invertir? Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, este, el presidente Castillo, ¿va a poder parar esa estrategia de, de, de vacancia que ya tienen este, declarada los grupos de, de derecha de oposición? Es bien difícil, ¿no? Que es bien difícil, es un jaque mate. ¿Saben por qué? Porque el presidente tendría que tener dos gabinetes censurados. No los tiene. O sea, en mi pronóstico, eh, en, en esta presentación del primer ministro Bellido, digamos, este, le van a dar la confianza. Y, y, y otro grupo se va a abstener. ¿Y sabe por qué? No por una cuestión política, no una cuestión de a Eso se llama amor al sobre, amor al chica mensual. Son los 30.000 soles mensuales que ya están cobrando y que es un, pues, un argumento más poderoso que cualquier este, consigna partidaria y política. O sea, van a dar la confianza top, tapándose la nariz, o mirando para atrás, y otro cualquier grupo se va a tener. O sea, va a pasar bien. Pero lo van a mantener sin hacking. Van a comenzar a censurar los ministros, ¿no? este, para tenerlo, digamos, este, en una situación de inestabilidad. Ustedes miran para qué. Ah, fácil, pues. Van a esperar... Pellido eh, y Castillo y Sardón se desgasten en estos 100 días, ¿no? Y como no van a poder manejar, digamos, el, esto se llama acciones de gobierno, política de gobierno, entonces este, con, con la gran presa que controlan van a sembrar un psicosocial, ¿no? haciéndole creer a la gente que son incapaces, que son inexpertos, que son improvisados, y que por lo tanto deben, deben irse, deben renunciar. Entonces esa es la gran estrategia, ¿no? que se va a desarrollar los próximos días. ¿Qué puede hacer este Castillo? Muy poco. Muy poco. Porque el día 28 de julio él debió declarar acá una economía de guerra. Bueno, eso se lo explicaré otro día. Segundo, política anticorrupción. Gran política anticorrupción, que no le cuesta nada. No le cuesta nada. Tercero, restaurar la constitución del año 79, que tampoco le cuesta nada. Cuarto, Terminar, liquidar la, el, el problema del COVID, la pandemia. Fácil. Es solamente comprar este, vacunas de plata y administrarlas. Eso se llama logística empresarial. En este caso es logística sanitaria. Y hay siete, u 8 recetas más que no, yo, no, no quiero yo voy a aparecer como consejero. Estoy racionalizando la lectura ¿no? de una realidad. Esto se llama análisis contrafáctico de una realidad futura inexistente, pero que puede pasar. Ya, Que solamente la, lo hacen la gente que maneja... este escenario de inteligencia Hay la gente del servicio de inteligencia que me está mirando que también está escuchando, sabe lo que estoy hablando entonces van a dejar que se desgaste castillo y por inadmisión va a caer si es que antes no adelantan su vacancia, si es que ven la coyuntura adecuada, si ven que el momento está, este, es posible la gente está neutralizada, que no salen a marchar este, los maestros, porque entre ellos hay una división ahí, que la situación digamos este, es posible, lo va a caer si ven que ofrece una, una resistencia van a prolongarla por un tiempo, la, la vida de, de Castillo. Entonces, señores, hay este optimismo, claro que sí, con Castillo, con cerrón no se acaba el mundo. Con Cristo no se acaba el mundo. El mundo sigue. Bueno, lo bueno de Castillo, que creo, creo, que, no, creo que no vaya a robarnos, mientras esté como presidente. ¿no? Castillo. Y sus ministros. Y eso debe ser muy celoso. Cuando vea el menor atisbo de corrupción, te ve así, Públicamente poner la, la, la cabeza de esta gente en, en una guillotina pública. Eso se lo sugiero. Si no hace eso, va a, ser un, va a convalidar, va a, este, a, a ser cómplice de la corrupción. No se va a hacer lo mismo que hecho este y Locho Vizcarro. ¿no? Mentira tras mentira tras mentira, pero al final se llega a saber la verdad. Y lo que le dije, en, acuérdense, ustedes, el 28 de julio, cuando intervine le dije: ¿no? el señor Castillo, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, el 28 de julio, es pedir una auditoría de todas las cuentas nacionales de todo este, el Estado peruano. ¿Cómo está recibiendo el Estado? Sobre todo en el Ministerio de Economía y sobre todo el presupuesto COVID. Que son más de 100 millones de soles que no se sabe. Y les dije, ¿no? Que en esa oportunidad dije que salud es una caja de Pandora, ¿no es cierto? Donde se han producido los más grandes robos que, que, que de los últimos último tiempo. Y recién ha salido, este... Ha salido este, la punta del iceberg. Con la compra de los, este... fraudulentas, sobrevaluadas, estos tomólogos y equipos médicos. Hay mucho más. ¿Ya? Y así como en el salud y en toda la, en la reconstrucción, o sea, se han levantado el peso del Perú, señores. Por eso le digo a Castillo, ¿no? Le dijo, tiene usted que pedir ese informe y va a encontrar sorpresa. Si usted no lo hace, usted es cómplice, usted es un encubridor de esa situación. Porque nosotros los peruanos, que pagamos impuestos, tenemos derecho a saber qué se han robado de este país. ¿Por qué tiene que encubrir? ¿Por qué no se dice la verdad, pueblo? Bueno, tiene que saber. Quienes han sido los más grandes ladrones en estos últimos cinco años y este último año de la pandemia. Y no hay excusa, porque ahí tienen información. ¿No? Aunque con los cabiales en el Ministerio de Economía, tenga mucho cuidado. Ellos son caballos de troya, son gente metida en, en sus propios, es como durmiendo con el enemigo. Es gente que, que no es leal, que lo va a traicionar al final. Esa es la historia ¿no? de la política en el Perú. ¿no? Entonces, este, esa, es la, esa es la información que quería transmitirle, estimados amigos, yo les doy esta información a mis amigos, evalúenla, si, la, si les sirve, es buena hora, ¿no? Y después, no, después este, no digan que no sabían lo que se venía. Esa es la situación del país, y tengo autoridad para hablar, claro que sí, yo soy economista de profesión, manejo empresas, soy profesor e investigador en la universidad he escrito 85 libros y hasta ahora hasta ahora la, la prognosis, no las adivinanzas ni la este, que he efectuado se han cumplido ¿Por porque los datos no engañan señores yo no, solamente lo que yo hago es analizar los datos ¿Ya? Y, pero para eso hay que manejar mucha estadística ¿no? tiene que ¿no? ¿Sino tiene que el análisis uno tiene que aprenderlo para poder este, entender la realidad, ¿no? porque para eso se estudia. Yo no tengo otra, otra otro interés, ¿no? porque para mí sería fácil quedarme callado. ¿no? Quedarme callado y bueno, que sigan las cosas. Ustedes siguen ciegos ¿no? y siguen el engaño, sigue la mentira. Entonces este, voy a contestar algunas preguntas a ver, para terminar esta transmisión. A partir de estos momentos contesto unas 4 o 5 preguntas. Los que quieran hacer las preguntas, este, con todo gusto, a partir de este momento. A ver. Ah, a mis alumnos, yo les digo, a mis alumnos, este, si logrado estudiar siete, de ustedes con la tecnología que hay, por lo mínimo tienen que tener ocho doctorados a mis alumnos. Porque yo no tenía esta tecnología que, que tenemos ahora. Tienen toda la información. Hay, hay, hay mucha basura, pero hay que. Saber escoger, saber invierno. Hay mucha basura en la, en, en la red. Ya, entonces, ocho, entonces ya, eh, muchachos, este, van a ser, ya cada siete, ocho, 10 van a ser superiores que yo, pues. Y eso es lo que quiero con... El, con los muchachos, ¿no? Que que, que en este país, ¿no? Por pues gente sana, gente nueva, gente que tiene ganas, ¿no? Gente que no está corrompida, gente que... Que tiene el Espíritu sano todavía. Y tienen conocimiento... Mayor razón. ¿Ya? A ver. Ah, no, es un patriota mexicano, ¿no? Es un buen presidente, es un presidente honesto. Es un presidente... Es un presidente este, que trabaja para su pueblo, ¿no? Y tiene todo el ataque, de, en Perú, ¿no? de, la, de la gran prensa, de los grupos económicos. Lo han querido tumbar, pero no han podido, ¿no? Es tipo inteligente, ¿no? Inclusive acá en el Perú debería introducirse la reforma que hay en México en, la, en una nueva constitución, ¿no? que yo la, la, la, la he publicado, ¿no? Acaba de haber revocatoria del mandato presidencial, del mandato congresal, a la mitad del gobierno. Y hay que, hay que, hay que extender el mandato de 5 a 6 años. O sea, al, al tercer año, el presidente y los congresistas pasan a, a, a, a ser revocados o confirmados por el pueblo. Esa es una gran reforma, que va a evitar los robos, la, va, va a reducir los robos en, en el Estado. ¿no? Y la otra gran reforma ¿no? es, que, es que los sueldos. ¿no? A, a los congresistas hay que pagarle por los proyectos de ley aprobados, sino porque se estén peleando ahí en, la, en el Congreso, estén perdiendo el tiempo, ¿no? gente incapaz gente que, que no sabe hacer un proyecto de ley. Se le paga por dieta, de acuerdo a los proyectos de ley que presenta. A los ministros de Estado se le paga, al los se, se, se le paga por los resultados que tenga en un año. Metas así objetivas que se cumplan. Y a los jueces, a los fiscales se le paga, no es cierto, por procesos resueltos. De esa manera terminamos con la corrupción, porque estos jueces, estos fiscales, hacen lo que le da la gana, ¿no? Con la supuesta independencia que tienen. Son uno, muchos de ellos hay excepciones honrosas, ¿no? No trabajan lo que deben trabajar, su nivel de productividad es mínimo unas sentencias están en promedio de 110 sentencias al año cuando deben producir como promedio de unas 200 sentencias, ¿no? Ah, y para mí, ¿no? La gran revolución en el Perú es una revolución empresarial, ¿no? De los pequeños y medianos empresarios. ¿ya? Esa es la gran revolución. Y la revolución cultural, la revolución educativa y la revolución agraria, ¿no? Para eliminar la pobreza. La pobreza no lo... No, no la, este, no, la, no la vamos a resolver como quieren todos estos neoliberales, los caviares que son lo mismo, en materia económica ¿no? ellos creen, creen que dándole bonos a bonos alimenticios, ¿no? por ejemplo ahora se le ocurrió $700 a la gente con eso, eso es mentira, eso es un engaño una frente a la dignidad y se, se, se acostumbra a la gente pobre a extender la mano, eso se llama un populismo del, del, del más nefasto digamos, este, tamaño ¿no? no a la gente lo que hay que darles es trabajo el, el Estado tiene que invertir ¿no cierto? en grandes proyectos el trabajador el ciudadano, va a tener un sueldo ahí. No tiene por qué extender la mano con todos sus derechos, ¿no? Yo estoy en contra de los subsidios, en contra de los bonos. ¿No? ¿Por qué? Porque esa es una receta del Fondo Monetario. ¿Ya? Porque esa es la labor, la función de quién? De la empresa privada, pues. Nos dicen que la empresa es el motor de la economía, según los neoliberales. Bueno, ¿y por qué no creas trabajo en, en, en, la, en la puna? Pues? ¿Por qué no creas en Huancabelica, en Apurímac en andahuaylas ¿Por qué no creas empresas ahí? Porque solamente te interesa acá colocar enclaves productivos acá en la costa en Ica y sacar la exportación hacia afuera. ¿Por qué no te vas a la puna de Anca? ¿Por qué no te vas a la Sierra de Lima a poner empresas? ¿Por qué no te vas a la sierra a poner empresas? Y das trabajo ahí. Es que no les, no les interesa ni les va a interesar. No, porque ellos están mentalizados, ellos tienen acá en la, en la cabeza, digamos, un chip. De 1776. Y el, el padre... de todo eso. Es esto, ¿no? Es esto, ¿Ya? Esa es la razón por la que el Perú está atrasado, ¿no? Dice, lo, lo, los empresarios, los, los individuos se mueven en función del lucro, buscan su propio interés, no el de la sociedad. alguien que me va a interesar por poner una, una, una fábrica de leche en Cajamarca. ¿No? Una fábrica de pescado, no, no de harina de pescado, sino de, de, de pescado para consumo humano. Acá está, esta es la, la, la causa fundamental de la desgracia ¿no? que hay en, en nuestras sociedades, y en todo, en todo el mundo. Pero este, Smith, Smith, digamos que es un filósofo moral, digamos, este, tradujo una ideología, ¿no es cierto? Una ideología, pero que ha sido inclusive hasta distorsionada, ¿no? Porque acá hay, en, en este libro él plantea, digamos, mecanismos de regulación de parte del Estado, ¿no? Pero acá lo que, lo que se ha tomado es una idea, digamos, este, se la ha distorsionado, ¿no? De, de, de la cuestión del lucro, la ganancia propia, ¿no es cierto? de lo de la mano invisible, que, que, que no es cierto, ¿no? eso sería materia de, de, de otra intervención, ¿no es cierto? ¿Por qué no es cierto esto de la mano invisible? Eso es una, es una justificación, ¿no? De una conducta empresarial antisocietaria, ¿no? Porque va contra los intereses de la, de, la, de la sociedad, porque cuando un empresario privado invierte un capital. Su objetivo es ganar dinero, ganar utilidades, tener ganancias. Su, su interés no es este, promover este, la, el bien de la comunidad, eso no es cierto. Es un interés particular personal porque eso, eso forma parte de la naturaleza humana de cierta gente. ¿Qué cree que ese es el fin de la, de la existencia de un ser humano? No creo este, es, eso lo generaliza hacia todos, dice todos, los seres humanos nos comportamos de esa manera, buscamos el lucro, la ganancia, no nos interesa la, el interés social. Ese es el fundamento del liberalismo del neoliberalismo. Ya, preguntas acá. ¿Cómo la reforma era? no, el reforma era no, no tienen plata porque no tienen autorización del gobierno ¿Por qué no tienen que castigo? No, entiendo. No, no, no. Sobre el estado de emergencia. Es, es, es, es otra gran medida que debió el, el presidente Castillo el día 28 de julio cuando no A levantar el Estado de emergencia. No tiene justificación eso. ¿Ya? Y, y ha prorrogado sencillamente para para atendernos en la misma situación que la que tuvimos con Vizcarra y Zagasti. ¿no? La vicepresidenta de Perú va a correr la misma suerte que, el, que Castillo. lo accesorios sigue sí, la suerte del principal, en términos jurídicos. Para en los pasos, procedimientos para restaurar la Constitución, tiene que ser muy fácil, no se lo puedo decir en el aire, por razones este, obvias, ¿no es cierto? No, no va a, bajar más, va, a bajar, este, va a bajar el dólar, menos de cuatro. Pero la banda es el 3.70, hacia arriba. Se puede restaurar, claro que sí. Yo no tengo que hablar el presidente. Yo ya hablé dos veces, este, señores. Yo no voy a estar interrogando este, a nadie. Discúlpenme. Ya Castillo nos ha encerrado. Va, a Castillo, este, va a Castillo y a la señora vicepresidenta. Este, se y asume la presidencia de la presidenta del Congreso, María Álvarez. El ministro Cuestionados, eso es un cuento, es una invención, ¿no es cierto?, de, de, de, de la Grupo de Derecha, ¿no? ¿Sabe por qué? Cualquier estudiante de Derecho sabe, ¿no? El señor Bellido puede tener 50.000 denuncias, ¿ya? Este, pero ahí le, ahí le favorece la, la presunción de inocencia que está en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Mientras no tenga sentencia judicial, ese señor es inocente. Así como la señora Keiko, ¿no?, que tiene una serie de denuncias. Son, son, son gente de su partido. su es inocencia no se puede hacer nada hasta que no haya una condena judicial. O sea, que ese argumento es elenable. ¿Qué pasa? No, con eso, no, pero no van a poder, pues, pues no, tiene lo, no tiene la causal. Ah, eso, respecto a las clases, Este, solamente hay 325 este, inscritos que están ahí registrados este, con su correo de domicilio y teléfono. Yo les dije que la condición era mil alumnos. Ya. Yo cobro 800 dólares la hora por da clases, señores. Se estoy dando gratis ustedes, ustedes no, ¿qué puede hacer? No puedo, este, ya yo les ofrecí, pero no han cumplido, pues. Yo estoy dando clases en el exterior ahora, antes viajaba mucho al exterior. Ahora no, ahora solamente me, me conecto a través de este mismo medio y ya no tengo necesidad de ir a, a universidad al exterior. Y si sí, estoy dando gratis, es un es un supercurso de, de posgrado grado para gente con un nivel doctoral, se lo estoy este, bajando a un nivel de ustedes. No, esa es la, esa es la, la idea, ¿no? yo no le voy a cobrar absolutamente nada, no le voy a pedir nada. Inclusive el médico me ha dicho, no, este, que tenga... Un poco de, de cuidado con la con vocales, como yo hablo seis, horas diarias, tengo ese problema, ¿no? Yo tengo varios grupos de, de, de estudiantes, ¿no? A, a, a los troles ni por higiene mental ni. ni se pierden su tiempo, porque yo ni, ni leo sus este. Sus, mi secretario los borra, borra todos sus comentarios los troles, se pierden su tiempo. Sala anticorrupción, esa es la primera medida del techo de hecho, julio, no le costaba nada. Evitar la vacancia y restaurar la constitución de 79. Lo, lo, lo, lo de Antauro, lo de Antauro es este. No, no quiero todavía este, pronunciarme eso hasta una sesión posterior. Estoy, estoy con. Estoy, estoy feliz, estoy contento porque tengo que hacerme 20 análisis y estoy. Estoy bien. Me que estás bien, estoy bien. Casi cero kilómetros, ¿no? Eso para mí es importante porque me da la posibilidad de hacer muchas cosas más, ¿no? Yo lo que quiero es este, terminar, terminarlo, Terminar, son, son este, de estos, son este tengo que dejar cinco volúmenes de esto, a San Marcos tengo que dejar cinco volúmenes de lo otro, de la teoría de filosófica, cinco volúmenes más este, de economía, ¿no? Son más o menos 15 volúmenes, por 950 páginas cada uno, ya se imaginan ustedes, son más de 15.000 páginas que tengo que terminar de, de escribir, ¿no? Porque eso va a, dejar, eso va a ser mi mejor... Este, aporte, ¿no es cierto?, a, la, a mi universidad, ¿no? a, mi alma, a, a mi alma mater, ¿no?, que es la que quiero, ¿no? No me pregunte requisitos porque le pues el aviso, ahí está todo. Ya no, estoy, esto está bajo cuidado de, de varios médicos, ¿no? de ese lado les agradezco su... Ya. Entonces, este, queridos amigos, les agradezco la, su gentileza, su atención, Ojalá que, ojalá que le sirva esta información. procese también y, y le va a servir de algo. A mí, me, a mí me sirve en mi vida para tomar decisiones. ¿no? Importante, y también a la de mis amigos, ¿no? que la transmiten, entonces ellos saben. Uh, miren, el eh, eh, Poder Judicial ministra, el Ministerio Público del Tribunal Constitucional. La Policía, hay que hacer una reforma, una reforma así, a fondo. Hay que mandar a la cárcel a muchos de esos. ¿Ya? Sujeto, hay honrosas excepciones, pero la mayoría está podrido. El Perú no tiene, el sector, casi todos los políticos está podrido. Yo soy abogado, pues y sí, conozco, conozco a casi todos ellos. No hay salida en el juicio Y va a seguir de mal en peor. La corrupción está... Y casi no sabe esas cosas. Si soy derecho de izquierda, lean lo que escribí ayer. Ahí está una declaración de principios. Es una ecuación, ¿no es cierto?, del mejor gobierno. Ahí está la ecuación. Ustedes son inteligentes, descifren eso. Ese resumen sintetiza parte de mi pensamiento político. La sociedad no puede ser sido capitalista. El capitalismo aparece en 1750. Estamos hablando del encarnato de 1300. Y socialista tampoco, es un imperio autocrático, ¿no? No, Singapur, Singapur, este, hay eh, eh, buenas medidas en Singapur, pero Singapur ha sido una dictadura, ¿no? Pero hay cosas que se puede tomar de Singapur. Ya les he dicho, ¿no? Este, eh, nosotros somos fines, los seres humanos somos fines. Para un comunista, para un, para un capitalista, para un neoliberal, los seres humanos son medios. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Lo, lo, lo, los pepecistas tienen controlado todo, la, casi la, todo, todos los municipios. Si se enteraran ustedes, este, si Contraloría, que también es cómplice de estas cosas, el Contraloría es un gran cómplice, de investigar a todos los municipios este, de acá de Lima al menos, para que vean este, cómo se han robado el dinero del presupuesto de los municipios, ¿no? Fue un abogado de grandes estudios. Y conocido en el medio forense, ¿no? A la policía ni hablar, pues hay que, que limpiarla, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. No, estoy la imagen está volteada. esta es mi mano, este es mi mano este, izquierda, por si acaso, no es la derecha. Y esta es la mano derecha. Ahora, yo no, soy, eh, no, yo no soy liberal, pues, como dice que la libertad, la libertad, todo no. han dicho. igualdad, más libertad, más solidaridad, más bienestar. Esa es la ecuación. Cualquiera puede dar la libertad, pero pues, es un liberal, pues, ¿no es cierto? Tienes tiene libertad para morir de hambre, ¿no es cierto? Para morirte en tu cama, porque no tienes para comprar medicina. ¿De qué te sirve esa libertad? De verdad para morirte porque no tienes trabajo. ¿De qué te sirve? Por eso hay que corregir, ¿no es cierto?, todas esas este, fallas, ¿no es cierto?, sociales. ¿Quién la va a corregir? ¿La, la empresa privada no la va a corregir porque a ellos no les interesa, a ellos les interesa ganar dinero, ¿no? Eso es lógico. ¿Quién lo va hace a hacer la iglesia? No, porque la iglesia no tiene plata, ¿no? ¿Quién es el Estado? Tiene que redistribuir porque el Estado maneja nuestros impuestos. El Contra lo el conocemos, pues, Pusilánimo, ¿no? Igual que el defensor del pueblo, ¿no? cubridor de toda esta gran corrupción. Señores, eh, eh, no el país, sino... Y hay diferencia, ¿ya? Diferencia entre, entre sociedad, Estado, ¿no? Estado, sociedad, Estado, este, gobierno, gobierno, país. Diferencia. Los países no son corruptos. Los que son corruptos son los, los gobernantes de un país, los funcionarios de un país, los seres humanos. Y en, el, en nuestro país hemos tenido la desgracia de tener casi la totalidad de gobernantes corruptos que se han saqueado a este país. ...presidente, congresista, ministro, contralor... ...de el pueblo... ...con honrosas excepciones... ...de del de, de, de, de, de Tribunal Constitucional... ...que es una banda actualmente... ...con honrosas excepciones... ...que acaban de, este, de, de pagar impuestos... ¿no? ...pero nos siguen robando... pues, ...porque usan los amparos para qué... ...para que prescriban los, este, el pago de los tributos... ...pero el bodeguero, el pequeño empresario... ...a ellos sí le embargan su nada, le embargan su costo... ...pero estos señores de Telefónica... ...los grandes bancos te plantean un amparo... ...y te hacen doler un juicio... 10, 15 años y prescribe pues, el cobro de tributo. El cobro de tributo prescribe a los 4 y 6 años. 4 cuando no hay declaración y 6 cuando hay declaración. O sea, te planteas una reclamación, luego una ciudad de ya prescribe o no pagas. Pues la que es la minera, lo que, lo que hace el volante de bancos. Entonces, eso hay que modificar. O sea, todo, casi todo acá, el gobierno está podrido. El gobierno central, el gobierno, la gobierno regional, ¿y ¿qué quiere decir? Los gobiernos municipales. Ya o sea, hay que hacer una gran reforma, ¿cómo? ¿no? Total, casi integral. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Nuevas generaciones. La, la, la actual clase política está putrefacta, está podrida, señores. No, no se engañen ustedes. Ninguno de estos grandes partidos que están en el Congreso tienen autoridad moral ni pueden ellos este reclamar, ¿no? Solamente buscan proteger sus intereses. ¿Ya? Sus cochinos intereses. ¿Qué cosa es eso? Dinero. Y falta rundos, pues. Sin rundos, uno puede ser un sabio, un capacitado, pero no tiene rundos. Tiene que tener este equipo, de gente, ¿no? uno solo tampoco va a hacer nada. Tiene que tener capacidad, tiene que, tiene que saber decidir que no ser persona gelatina, ¿no? que, que, que está, digamos, temblando cuando toma una decisión, uno cuando toma una decisión toma con todos sus este, costos. Hay un costo, claro que sí, ¿no? Y hay costos colaterales, hay efectos colaterales, claro que hay daños colaterales, uno lo asume, uno sabe conscientemente qué es lo que está haciendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amigos estaremos este el próximo sábado hablando de estaré una hora con usted voy a tratar de armar mis horarios ¿no? y en el interín veremos pues este si se, si se produce lo que les estoy señalando ¿no? porque puede haber variación claro que sí los escenarios que yo les planteo pueden, pueden variar sí. eso se llama el azar ¿no? la, la, la acción política de, del actor político eso, eso, eso cambia cambia este, Cambia el destino. Se los, se los cuento en el caso de Napoleón, en la última batalla que definía su suerte, ¿no? en, la, en la batalla de Waterloo, el 16 de junio de 1815, me parece, Napoleón a última hora comete el gran error de dividir su ejército en dos para poder este, hacer la batalla final con el ejército inglés dirigido por Lord Wellington. Ya los ingleses habían estudiado, así como estudiaron la estrategia de, de Abimael, de Wellington los ingleses habían estudiado la estrategia napoleónica, la guerra napoleónica durante 15 años de guerra. Ya sabían cómo Napoleón se se movía en, en, en campo de batalla entonces Wellington se puso de acuerdo con el, el bariscal Brooker, el prusiano para dividir sus ejércitos es una maniobra distractiva porque el, el, el arte de la guerra es el arte del engaño el arte de la mentira ya le dice este eh, dividamos el ejército entonces, tú te vas con los prusianos yo me quedo acá en Waterloo hago toda una Estructura de contingencia, porque sabemos cómo, cómo es el, el ataque a Napoleón. El, el ataque napoleónico conocido era el ataque frontal con caballería pesada, no y luego metía la artillería, y luego la artillería recién venía la infantería. Ya sabían cómo, cómo cómo se movía Napoleón. Y cuando a Napoleón lo engañan, dice eh, Blucher, con los prusianos se está yendo por hacia Bélgica, él toma la decisión de, de partir, de dividir, partir sus ejércitos en dos. Hay que la guerra. Entonces, el segundo ejército va en persecución del bloque, pero era un engaño. Entonces, Napoleón este, va con medio ejército a pelear con Wellington. Wellington solamente tenía que este, aguantar ahí la, la remetida de, de, de Napoleón porque sabía que los colonos iban a regresar. Y dicho ello, pasó eso. ¿no? Napoleón entra, ataca frontalmente, y los, los ingleses resisten resisten desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde. En las 6 de la tarde la situación estaba casi equilibrada aparece el ejército de Lucre, y lo, lo, lo aplastan, ¿no? Napoleón. por haber dividido su ejército. La mitad de su ejército estaba en otra galaxia, ¿no? porque ese general que ese, era un mariscal, era un general, el mariscal Guruchin, en lugar de, de retornar al campo de batalla para ayudar a Napoleón, se quedó haciendo ping por ahí, por, este, por Bélgica. ¿no? Y, fue, y uno dice que lo traicionó en forma a, a, a adrede porque era monárquico, ¿no? porque él decidió retornar con, la, con el otro ejército, con, con el otro medio ejército a, la, a Waterloo, pero no retornó, pues y, y, y hicieron una carnicería. ¿no? Entonces, ese curso de acción, se el cambio se debe a una división política errónea de, de Napoleón. Contra un principio de la guerra, ¿no? El principio de la guerra es la concentración de las fuerzas, digamos, contra el enemigo, ¿no? 3 a 1 4 a 1. No puedes ir con 0.5 ejército, pues es una pelea donde sabe que te han aplastado. ¿no? Les agradezco la atención. Gracias totales. Buenas noches. Cuídense, yo estoy muy bien, muy bien. Estoy feliz por eso. Gracias.